Buenos días, tal o noche. En esta ocasión tengo estas luces que ustedes las vi en el video anterior. Que quiero ver cómo están compuestas. Estas luces son, creo que son unos 32 pies con unos 300 LEDs. Entonces también me encontré que esta otra opción, que es lo mismo que esta, pero con 120 LEDs, son dos, son iguales pero son más pequeños, son de 100 esto es para... es como una lámpara esa... Es, es, es una, creo que voy a hacer una estilo japonesa o también podría, como yo vi en una que lo puse en un forero de esto, fue un regalo que me hicieron a mi madre si... Sí. si sí, sería meterla todo en un forero y que estén sueltas creo que ahorita la, lo, lo haré con la de cuando la desenrollo de estos rollos entonces, aquí la tengo estas son blanco cálido creo sí, entonces, el mismo sensor para cargarla funciona estas son, estas son para exteriores viene bien protegido también me compré otras que tienen modos eh, estas son a pilas también la compré más por curiosidad porque ya con esta dos iba a hacer lo que iba a hacer y con esta también esta... Creo que era para la ventana. No, no. Me comentan van a ser dos lámparas como para, para exteriores, pero van a estar en interior. La dos lámpara, por la entrada de esta van a estar. Y este iba a ser otra lámpara, le iba a partir esta a la mitad. También quiero saber cuánto consumen, Todas juntas Y después cuando la aparta. Esto ya no lo voy a utilizar aquí. Es que está La voy a poner. Así este también quiero saber en qué vueltas están trabajando. Esta está, la voy a cambiar. Esta tienen unos controlcitos van por fila, también son dos esta más por curiosidad wey. aunque al final en vez de usar esta para interior voy a usar estas que tienen esta, esa pila ahí, y este controlador para poder controlarla y revisa si la dos enciende con el mismo control si enciende con el mismo control entonces se mira más fácil poder manejar a dos con un solo y más un solo control entonces estas dos la voy a abrir para ver qué tiene adentro para compararla y ver cuál es la diferencia y qué más voy a voy a abrirla y vuelvo ya le quito los a esto vamos a poner una pila una pila normal 1.2 volt para encender no puedo usar una de litio sino una de estas que son muy nickel metal y esta cual que tú usando, también una nickel metal es el mismo circuito, aunque aquí haya 300 leds y aquí haya... sí, sí, sí, sí, el mismo circuito también tiene esa cosa que que tenían, pero no, no, no, el mismo circuito está agarrado, es decir, como aquí, aquí fundi, se fundió el plástico tema sensible el sensor así la placa estos, estos son blancos no sé, solamente prenden la mitad en un momento la mitad en otro también tengo esa duda de si los yo tan puesto de a la derecha prende la mitad de la tira y a la inversa prende la otra mitad Uy. ahí lo daño ahora ya Entonces te dirá que es un regulador para los que quiero hacer para bajar el voltaje de 5 Sí, de esta De 5 a sí, de 5 a 2.5 Pero son muchos son Muchos voltajes que tengo que reducir Entonces Ah, ahí está, la voy a probar ahora Vamos a estar para acá Esto va un video cortito No estaba por Editar, eh, editar mucho los vídeos Ni tampoco Ponemos un video larguísimo Entonces tengo que buscar las pilas vengo ahora ya no encontré las picas Está lo que diciendo que esto también nickel metal 2.5 de amazon tenía una primera normales, pero se me estaba comprando una, muchas de ellas y dije mira me compro recargable ya que tengo un cargador que puedo cargarla voy a de aquí es el control tiene pila no, si tiene pila, funciona por el. Tengo ahí, ahí que funciona. De modo 1, 2, de modo 1, que más luz. Vamos a quitarle luz. Creo que por aquí dejaré. No, ya estaré dejando la imagen de lo que quiero hacer. O se Voy y saco la otra y lo hago y le enseño. Como, como es que quiero ponerla en el jarrón, que todavía no lo he hecho, y la otra tira a probarla. Entonces, al final, es decir, estas dos pilas estaban buenas, que esta la estaban aquí, y estas las llevo que estaban descargadas, más descargadas. Así entonces si le doy, venden todas juntas. Tengo la de abajo. Modo, entonces lo cambiaría pues aquí tengo un punto donde las dos tiras se unen porque pensé que era un alambre que era ¿no? eh, eh, eh, el barniz no es como este que un hay un alambre por dentro y por fuera hay un, un, un plástico protegiéndolo más grueso pero no está directamente es el barniz entonces necesito poder poner aquí no puedo quita la funda no está permitiendo ese, ese pedacito ay, ay. voy a quitar Entonces, vamos a ver cuánto está consumiendo si te sí así eso me quiere decir que está oscilando la, la, el voltaje este es positivo y negativo o sea, no, no, no tiene un modo un modo fijo para poder no tendría ahí y ponerle en AC a ver si... en AC porque va a una frecuencia oscilando entonces en AC me lo puede permitir no tan real me lo está dando pero estos son unos 2 3 dos, sí. tres, punto volt que se llama una dis... Una dis... Oh, puedo utilizar? es una 15, una de litio una bueno, de estas para funcionar. ¿Cuánto estaré consumiendo? Vamos a hacer otro test. Esto me puede medir para tan pequeña. Vamos a ver. ahí no sé. y tengo el otro medidor aquí. Vamos bueno, a apagar esto. Cuesta cero. lo entiendo, mucho. ¿Qué está cenando mucho es muy oscilante pero unos 60 mAh podemos asumir que está si sí, si sí, si sí. cuando está haciendo un parpadeo rápido vamos por unos 55 ni para ti ni para mí entonces eh, aquí serían uno dos Approach, algo así. Si llega un pico, ah, que está aquí tengo la frecuencia. Yo veo porque por me está apreciando la frecuencia, la frecuencia que están oscilando. Como se ha de modo, en fin. Entonces, es lo que consume aquello. Ahí ya lo cambié. Tengo la otra, la que son 300. Y esto está en AC. Se ve ahí, sí. Más consistente, okay. eso es lo que no tiene niendo Me dice 3 volts pero esta pila es de 2.5. pero no puede ser por la oscilación. El amperaje sí es más consistente, pero en este caso va a ser lo más fácil. Porque aquí solamente tengo una sola pila, entonces solamente tengo que hacer así: se sí. lo pongo así y esto se. puedo ver cuánta oriente corriente está siguiendo el circuito De esta forma, Eso lo pongo aquí Esto aquí Y aquí y lo, lo tengo mal puesto porque no funciona? No, y lo tengo mal puesto Ahora sí en la función que debe estar Entonces Ahora Con esto aquí Me enciendo los no, 60 mA Si sí, como enciendo esa... enciendo la mitad En cada siglo Estamos viendo 60 mAh. No Entonces, voltaje Enciendo... No, no vamos rápido para que se vea Uy Acabo de cargarme la pila, creo Por poco y me la cargo la pila Lo bueno es que se es una de carga rápida una idea para probar la otra yo aquí hago lo mismo en vez de tener que cortar el circuito para saber exactamente cuánta, cuántas que están necesitando aquí una pila y la yo con con esto de si sé cuántos que están usando el sistema porque si todo está bien puesto mejoras aquí puedo agarrarlo más fácil la me quita si aquí sería unos 50 sí. mil eleva unos 50 mil que está consumiendo 47 para ser exacto entonces con estos es números puedo saber más o menos cuánto va a consumir esto si lo parto en dos pues no consumirá no habría tanta diferencia en el consumo porque prende mitad y mitad serían unos 30 miliamperes y consumiría a cada lado pero solamente usando una pila de estas que dan 1.2 voltios de níquel níquel metálico metálico níquel no o exactamente no pueden ver cómo son esas pila esta funciona en el lado con el mismo control, es decir, las dos luces. Creo que al final usaré esta porque me gusta más el amarillo que el blanco frío para las luces, es decir, para. no son luces sino. Que eran como velas, como lámparas. Pero yo la voy a poner de... puesta en el techo y no en un jarrón, como fue que yo lo vi, para que me guste más entonces. Lo único que te puedo, lo es que usar pila recargable. Ah, no, la, el voltaje no lo revisé. No a revisarlo. Aunque pueda darme cuenta, lo que está suelta. Y de aquí subo un cable. Sí, sí, están todas en puertas en serie. Pero, ¿qué voltaje usan las luces? así el oscilador. No, no, parece que... Bueno, eso es todo. Solamente quería que vieran. estas Entonces que las compré y hay muchas formas de usarla, creo que la estoy poniendo, la estoy poniendo por aquí, como es que lo quiero poner, si sí, hay que encuentro la foto, y eso sería todo. Ah,